Hola, soy Luisa González, eh, soy de la ciudad de Bogotá, vivo en Bogotá, soy madre cabeza de hogar, estudiante de ingeniería comercial, eh, me gusta mucho la danza, soy gestora comunitaria, líder comunitaria, trabajo mucho con el tema social, trabajo mucho con los jóvenes afro.